Un saludo a todos los seguidores del blog. Bueno, vamos a grabar hoy eh, un vídeo eh, sobre eh, la ansiedad y la angustia. Eh, este, este primer vídeo, porque sobre el, este tema vamos a grabar dos, hoy grabamos uno, otro día vamos a grabar otro, una segunda parte, digamos. En el primer vídeo voy a hablar sobre todo de la ansiedad y la angustia desde un punto de vista general, desde un y en el segundo voy a hablar de la ansiedad y la angustia desde un punto más estrictamente psicoanalítico. Es decir, hablando de las teorías que en psicoanálisis tenemos sobre la concepción de la ansiedad y la angustia, sobre todo de la angustia. Eh, en primer lugar, evidentemente, agradecer a todos eh, la participación y la visualización de todos los vídeos. Hemos llegado ya a dos minutos, dos, perdón, doscientos eh, mil minutos de escucha de los vídeos eh, y esto es debido a todos ustedes y a la atención que le prestan. Por tanto, eh, es normal que yo tenga hacia ustedes un sentimiento de gratitud y así quiero mostrárselo hoy eh, también mi compañero José Luis del que, con el que hablaba hace un momento de esto. También decirles que, bueno... Que, que a veces, como les digo, los correos que ustedes me envían no puedo contestarlos, por ejemplo, estos días por ejemplo, he estado un tanto ocupado preparando este vídeo y no he podido contestar eh, algunos correos que los contestaré a partir de mañana y del lunes, pero bueno, que los tengo en cuenta y no me olvido de ellos en absoluto. Eh... Bien, esto es lo que quería, simplemente decirle esto y agradecerle su, su escucha, su participación y su interés eh, Este primer vídeo estará listo para verlo el próximo lunes Y el segundo vídeo estará listo para verlo el lunes siguiente Este será un poco el orden de, en las que ustedes podrán ver los vídeos El primer vídeo, en el primer vídeo, eh, quisiera hablar primero de La ansiedad y la angustia a veces se, se ve o uno piensa en situaciones muy concretas donde se produce ansiedad y angustia Pero hay algo que nunca podemos olvidarnos porque es absolutamente fundamental en la psicología y en toda antropología que se precie de serlo El ser humano es un ser por naturaleza de ansiedad y de angustia, por naturaleza ¿Por qué? Por tres o cuatro razones. La primera, por su proceso evolutivo. El ser humano pasa, poco a poco, muy lentamente, de una situación de continuidad con los animales superiores a una situación donde la continuidad y la singularidad se conectan, se imbrican, se relacionan. Esto ya produce... Montones de situaciones de ansiedad y de angustia a nivel del comportamiento del psiquismo de la especie humana. Por tanto, por ejemplo, ustedes saben que la mayoría de las especies animales tienen comportamientos más programados, más pautados que el comportamiento humano. Eh, su comportamiento a la hora de la relación social entre los grupos, de las diferentes, por ejemplo, llamémosle leones, tigres, panteras, eh, diferentes tipos de monos, etc. está muchas veces bastante pautado, bastante programado desde una especie de eh, comportamiento entre ellos y comportamiento con el medio ambiente dependiendo del medio ambiente evidentemente donde estén en ese momento entonces, pero nosotros ese comportamiento tan pautado no lo tenemos tan programado nosotros tenemos más capacidad no estamos tan determinados, tenemos más libertad en todos los sentidos, y eso ocasiona necesariamente montones de situaciones donde la ansiedad y la angustia está ahí. Por tanto, desde el proceso evolutivo, las situaciones de ansiedad y angustia son ineludibles. Luego hay otros puntos. Por ejemplo, ustedes saben que llega un momento en esa evolución, como he dicho en otros vídeos, donde aparece por una, una complejidad cerebral, aparece el pensamiento, aparece la inteligencia. Ese pensamiento y esa inteligencia permite que nosotros nos situemos ante el mundo de otra manera. De otra manera, es decir, podemos pensar el mundo, podemos pensarnos a nosotros mismos. Eso implica, por ejemplo, una diferencia, una situación diferente entre, entre sujeto y objeto. Eso implica, por ejemplo... Una autorización diferente, mucho más compleja entre medios y fines. Eso implica que creamos un montón de valores, que creamos lo que se llaman ideas, las ideologías y los afectos asociados a esas ideas desde un medio ya bastante humano. Y todo eso, a su vez, implica muchas situaciones de ansiedad y de angustia. Luego también, otro foco de ansiedad de angustia la relación con la naturaleza, vivimos en medio de la naturaleza en relación con otras especies, en relación con todos los fenómenos y con toda la naturaleza, eso implica muchas situaciones de ansiedad, por ejemplo, la naturaleza nos ofrece muchas cosas, pero no las ofrece así como las que, que las tenemos en la palma de la mano cuando las necesitamos, cuando aquellos hombres primitivos eh, iban a cazar un, digamos, un, una gacela o un animal para comer, ¿eh? eso implicaba montones de momentos de ansiedad y de angustia, porque tenían muchos peligros a su alrededor de los que tenían que defenderse, eran peligros de muerte, eran peligros, peligros que muchas veces deberían ocasionarle, o le ocasionaron la muerte a muchos de ellos, por ejemplo, la embestida de un animal, un león que les ataca, una serpiente que, venenosa que, que, que les pica, etcétera, etcétera. Hay muchas situaciones, en este caso objetivas y reales, de ansiedad. Pero es que luego, en esa convivencia entre ellos, también había muchas tensiones. Imagínense ustedes que en relación incluso a la comida, podían haber peleas, podían haber situaciones de riesgo, podían haber, por ejemplo, eh, comportamientos muy violentos y muy agresivos que ocasionaban una angustia de muerte muchas veces una angustia también de la pérdida del afecto del grupo o de la, exclu la exclusión de ese grupo, o de ese clan en el cual estaban esos hombres, esos primeros, esos ancestros nuestros. Entonces, la relación con la naturaleza es complicada, es compleja, es incompleja hoy en día, a pesar de toda la tecnología y la ciencia que tenemos. Por tanto, ahí aparecen también montones de situaciones de angustia y de ansiedad. Hay otro aspecto importantísimo también. Hemos creado una civilización, hemos creado una cultura. ¿Eso qué significa? Significa que nuestro comportamiento está regido fundamentalmente por, esos, por esa cultura y por esa civilización. Los procesos primarios los hemos elevado, los hemos subordinado a los procesos secundarios, y eso, eso implica conflictos. ¿Por qué? Porque muchas veces los procesos primarios, por ejemplo, la sexualidad o la agresión, un, una, un, un deseo sexual puede ser vivido muy al estilo de un león o de cualquier otro animal. Es decir, yo siento el impulso y busco cómo descargarlo con un objeto adecuado. Pero entre el impulso y la descarga... En, una, en, una, en un proceso, en una evolución, donde ya existen los procesos secundarios, me refiero a los procesos donde uno tiene que retardar, donde uno tiene que retardar la descarga, o, o tiene que sublimarla, o tiene que eh, retrasarla por, por montones de cosas. Todo eso todo eso implica implica ansiedad y angustia. Pero es que además hemos este orden social cuando digo social, económico, político, religioso, jurídico, de todo tipo, vivimos en una creación nuestra, la cultura es una creación humana, la herencia cultural es diferente a la herencia biológica y tiene una, y tiene una capital importancia para nuestra especie y para esta, la, nuestra relación con el mundo, en esa relación con, con todo eso, Podemos hemos hecho un montón de estructura, un, una organización que la hemos hecho nosotros y porque la hemos hecho nosotros, la hemos hecho de una determinada manera y nosotros también podemos cambiarla, esto lo digo y lo repito muchas veces porque a veces pensaba decir, bueno estamos en un sistema y este sistema parece que sea inalterable, pero intocable, pero ¿quién ha dicho eso hombre? Si a lo largo de la historia han habido ya muchos sistemas, recuerden ustedes al sistema feudal, por ejemplo, o al sistema tribal, ¿eh? Recuerden ustedes a economías que no se parecen en nada a la economía de ahora, en nada, ¿eh? O por lo menos se parecen, pero esquemáticamente. ¿eh? Todo esto que nosotros hemos creado, tenemos que pensar qué tipo de ansiedades y de angustias nos produce porque nos producen ansiedades y angustias tremendas, tremendas, tremendas. Por ejemplo, el sistema económico, el sistema, como ya les digo, por ejemplo, imagínense ustedes, estoy pensando en una región de España concreta, en Andalucía, imagínense ustedes un terrateniente que tenga, pues no sé cuántos eh, cientos de hectáreas o incluso miles de hectáreas, y allí él el, el, el dueño y señor de todo eso, es el cacique, como le han dicho muchas veces en Andalucía, y tiene una serie de obreros que trabajan en esas propiedades, puede ser en olivos, puede ser en la vid, puede ser en otra producción de cosas, y tiene un montón de jornaleros, de obreros, ¿eh? esa, es, esa estructura donde uno es el dueño y los otros ponen su cuerpo y su mente al servicio de ese señor, en algo que es suyo produce un tipo de relación un tipo de relación evidentemente de amo a no sé si decir a esclavo pero evidentemente si uno no si uno tiene solo su cuerpo y su mente para entrar en todas esas propiedades y hacer un trabajo uno está al servicio de esto esto implica esto implica una relación donde esa misma relación produce una serie de ansiedades, las ansiedades y angustias están en relación a la estructura, a la organización, a las relaciones que permite eso y a las que no permite, al tipo de relación que produce eso. Entonces, un sistema político, económico, jurídico es bueno, es bueno si las ansiedades que produce son mínimas, son leves, no son ansiedades fundamentales, ansiedades que hacen polvo, por así decirlo, a los seres humanos. Uno de esos señores que trabaja en esa gran extensión de terreno de este cacique, eh, evidentemente puede ganar al día, eh, ¿qué diría yo? 40 euros. Claro, ¿qué puede pensar ese señor que gana 40 euros cuando sabe que su señor está ganando al día? ¿Qué le diré yo? 20.000 euros, 30.000 euros, 40.000 euros al día. Y él gana 40 euros. ¿Qué puede producir? ¿Qué puede decir esa diferencia de nivel económico? Pues puede producir o mucha sumisión, porque a ver dónde me voy a ganar esos 40, y lo necesito para darle de comer a mis hijos que me están esperando cuando llegue el trabajo, o produce mucha sumisión una sumisión terrible, o produce mucha necesidad, muchas ganas de sublevación, mucha agresión, ¿Eh? esto tenemos que tenerlo en cuenta, y no ser simplistas, mire, una, la psicología, yo, muchas veces la psicología, la psicología que veo en la mayoría de las, de las escuelas de psicoanálisis me parece muchas veces simplista, porque siempre hablamos de los síntomas, ni siquiera muchas veces hablamos de las causas, pero es que ni siquiera metemos a todo esto dentro del contexto, como si el contexto no tuviera nada que ver con la psicología individual, como si aquello que sentimos y pensamos fuera algo que lo fabricamos nosotros así por nuestra propia cuenta. No, hombre, no. Todos estamos influidos muy decisivamente por esto que les he dicho, por nuestra propia evolución, por esa lucha entre la continuidad y la singularidad por esa creación, porque nosotros no podemos volver al paraíso animal, tenemos que crear algo nuevo, y ese algo nuevo no está creado, lo creamos nosotros, y eso depende de nosotros, y el tipo de sociedad que creamos, ¿eh? que creamos depende de nosotros, y ninguna organización es definitiva, siempre tenemos que estar en una creación mejor, diferente, más humana, más justa, más solidaria, más equilibrada, que produzca menos ansiedad, menos angustia, menos sufrimiento. Esto es lo que quiero decirle en primer lugar. La psicología individual siempre tiene que estar en el contexto de la psicología social, dentro de lo económico, de lo político, de lo jurídico, porque por ahí los seres humanos sentimos, pensamos muchas cosas que están en interés estrecha relación con todo eso bien, esto es lo primero que quería decir lo segundo mire, yo quiero elegir yo quiero elegir un modelo un modelo muy claro, ahora van a ver ustedes que es muy claro, para entender la ansiedad y la angustia bueno, diría en primer lugar una cosa antes de pasar más adelante mire, la palabra ansiedad voy a hacer una división para que ustedes entiendan que utilizo dos palabras ansiedad y angustia la ansiedad es una palabra poco psicoanalítica. La angustia sí que es una palabra psicoanalítica. Y le diré después por qué. La palabra ansiedad se ha impuesto mucho por la utilización del inglés. La palabra anxiety en inglés se ha impuesto mucho por qué. Por muchas razones. Porque el inglés es el idioma predominante, eso es lo primero. Y porque está ahí la palabra. Y porque esa palabra, eh, eh, como, como el. Ven ustedes, aquí estamos de nuevo con lo político, con lo social. ¿Por qué se impone el inglés? Porque, es, porque Estados Unidos tiene un poder enorme, y tiene poder para imponer su lenguaje por muy diferentes medios, por muy diferentes medios, y se va imponiendo cada vez más, hasta que haya otra potencia que tenga más poderes que yo imponga el suyo, por ejemplo, no sé, China, por ejemplo. Pero, eso, entonces, por ejemplo, esa es una de las razones por las que hablamos de ansiedad. Antes se hablaba mucho menos. Yo recuerdo cuando yo era niño la palabra ansiedad casi no se utilizaba. E incluso cuando era joven ha sido mucho después cuando se ha ido imponiendo por esta razón. Y además hay otra cosa. Eh, hay una, hay uno, un medicamento, una medicamento, unos medicamentos eh, que se llaman ansiolíticos que intentan controlar, quitar, eliminar la ansiedad de los seres humanos. Son tranquilizantes, son lo que llamo tranquilizantes, pero claro, esos, esos medicamentos, esos medicamentos eh, tienen toda una difusión, ya se encargan los laboratorios, eh, los científicos que trabajan en, ese, en esos medicamentos, etcétera de hacer una difusión con la cantidad de dinero que se tiene para eso, ojo, y los medios de difusión, y, y, la, y la televisión, y la prensa, y los periódicos, y las revistas, y todo. Por tanto, se ha impuesto mucho la palabra ansiedad por esa, razón, por esa razón. Bien, ¿cuál es el modelo que yo les quiero poner para que ustedes puedan entender la angustia? Es un modelo, es el modelo que se deduce de lo que llamamos en psicología el arco reflejo. El arco, el arco reflejo es un patrón para comprender los fenómenos mentales y qué es el arco reflejo mire el arco reflejo es esto tenemos un organismo el suyo, el mío un organismo humano un ser humano y entonces el organismo humano tiende a un equilibrio a una, a una tensión que no sea dolorosa que no cause dolor que no cause exceso de tensión. Y entonces, pero claro, esta tendencia a la homeostasis, al equilibrio, al placer y la felicidad, en el sentido de que no haya una tensión excesiva, se rompe fácilmente. ¿Cómo se rompe? Pues mire, estímulos externos o internos afectan a ese organismo. Ese es el primer paso. Segundo paso... Esos estímulos internos o externos causan una tensión. Tercer paso, esa tensión el organismo tiende a descargarla. Cuarto paso, si la descarga hay una relajación y el organismo vuelve a una tensión, a una especie de nirvana adecuado. Eso todo lo decimos. ¡Ay qué bien me encuentro hoy! Cuando decimos que bien me encuentro hoy, evidentemente estamos hablando de que su estado interior está en una tensión que no es, que no conlleva sufrimiento, que no conlleva ansiedad. Que está bien, está tranquilo, está relajado, está bien, bien. Ahora bien, ahora bien, fíjense una cosa. ¿Cómo podemos entonces definir la ansiedad? La ansiedad la definimos porque en ese proceso. Cuando el estímulo interno o externo causa una tensión y esa tensión tendemos a descargarla, tendemos a cargarla y esa descarga produce una relajación, si eso no se produce, ¿qué es lo que se produce? Ansiedad. Voy a poner dos otros ejemplos, por ejemplo, usted o tú, has reñido con un amigo y has quedado mal, te has quedado muy mal por dentro, has sentido rabia y esa rabia no la has descargado, te la has guardado, te la has... Mmm, que se ha quedado ahí, <coughs> fíjese, aplicamos el esquema, en la discusión con el amigo son los estímulos que han entrado dentro de tu mente y dentro de tu cuerpo, esos estímulos han producido una tensión, la tensión Tendría, el organismo tiende a descargarla, pero tú no la has descargado, por tanto no ha habido relajación. ¿Qué ha habido entonces? Ansiedad. La ansiedad es que dentro de ese esquema no se produce la descarga adecuada, o se produce insuficientemente, o incluso puede ser hasta que se produzca excesivamente, y entonces produce el efecto contrario al que queremos. Por ejemplo, a ese amigo a ese amigo, para que se produzca descarga, yo tendría que decir, oye, amigo, Pedro, Andrés, me has ofendido, esto que me estás diciendo es mentira, esto que has dicho por ahí de mí no es así, oye, quiero que lo corrijas, quiero que haya algo contra esto, porque me estás difamando, y imagínense ustedes que el amigo dice, oye, pues mmm, lleva razón, es verdad, me he pasado, voy a intentar hablar con otros amigos y voy a decirle que me he pasado con, en lo que he dicho contigo, y voy a, quedar, voy a hacer que tu, tu prestigio y tu, tu fama quede en buen lugar. ¿Ve? Ahí, si eso se produce así, ahí, la tensión, esa de la rabia, se ha disminuido y en el organismo se ha descargado y el organismo tiende a una relajación adecuada. Pero, ¿qué pasa si el amigo dice, Neo, hombre, qué va, qué va, pero si tú eres tal, eres cual, eres cual, eres cual, eres cual, y este otro tiene ganas de pegarle dos puñetazos en la cara y tumbarlo en el suelo, pero resulta que no se atreve ni a decirle nada, ni tampoco a darle los dos puñetazos, con lo cual, ¿por qué? Porque pueden haber actuado, pueden haber actuado para que no hacer ese, esa descarga, por ejemplo, pues, que esa persona tenga muchas dificultades para descargar esa agresión, muchas dificultades por muchas razones, o incluso que tenga miedo, miedo porque pueden haber... Efectos, puede haber un peligro real. Imagínense que ese amigo piensa, estos tienen una mala leche imponente. Como yo diga esto, vamos, son capaces de pegarme una paliza, de, de, son capaces de hasta de eliminarme. Y se calla. Y se calla. Porque ahí hay un peligro objetivo real. O hay un peligro objetivo real o hay un peligro interno. El peligro interno viene más determinado porque yo podría descargar la agresión, pero hay algo dentro de mí que son las fuerzas inhibidoras. Esto es importante. Las fuerzas inhibidoras no dejan descargar. Y esas fuerzas inhibidoras es justamente el objeto de estudio de la psicología. O sea, podemos decir que la psicología se dedica... A estudiar todo ese proceso en el que hay unas fuerzas inhibidoras que no dejan que la descarga se produzca. Y entonces, como la descarga no se produce, se produce la enfermedad, la neurosis o la psicosis, o una estructura narcisista, o una estructura borderline, o una estructura presicótica o de... O, cualquier tipo de delirio dentro de la estructura psicótica, por ejemplo, fíjese, un ejemplo de psicosis un señor va por la calle, lo he contado muchas veces y él piensa que ese, ese señor que hay ahí que le está mirando está pensando, este tío es un imbécil, este tío es un memo este tío, este tío no vale ni dos reales, ni dos euros eso lo está proyect lo está pensando él del otro, del que le mira fijamente. ¿Le mira fijamente o simplemente le mira? Si él, en su delirio, proyecta sobre esa persona esos pensamientos, ¿qué siente él? Una rabia infinita. Una rabia que le desarma. Una rabia que le da ganas de matar al otro. hay algunos casos en que se produce literalmente así esto lo he podido llevar esa mirada ha llevado a una pelea y una pelea terrible donde uno de los dos podía haber muerto pero hay, hay una descarga que produce ahí sí que hay descarga pero ojo la descarga tiene que ser adecuada porque si no es adecuada Tampoco produce relajación, tampoco produce el efecto de relajación, sino que produce un efecto de tensión, de tensión, de excitación, de ansiedad. Por tanto, la descarga tiene que ser adecuada. Voy a poner otro ejemplo. Un niño muy pequeño, tres meses, eh, ha comido hace tres horas. Ya han pasado las tres horas y su ritmo de comida son de tres horas. Empieza a sentir ahí el hambre, y la mamá está ocupada y no le puede atender y el niño llora y llora, llora y llora ¿y cuál sería en este caso? En este caso fíjese, el hambre es el fenómeno que desestabiliza que desestabiliza el equilibrio, la homeostasis y esa hambre necesitaría que produce una tensión necesitaría una descarga, ¿cuál es la descarga? La comida que deben de comer cuando le dan de comer hay una descarga de esa tensión y hay una relajación y no pasa nada. Pero ahora fíjese, las cosas pueden complicarse un montón, porque esa madre que le va a dar la comida puede ser una buena madre y aunque tarde un poco sabe calmar a su bebé y sabe transmitirle que le quiere, que está ahí, y esa rabia que siente el bebé desaparece. Pero imagínese que esa madre no sea adecuada por razones que sea no no estoy echando la culpa a las mujeres por favor no es eso hombre tampoco echo la culpa es que pueden haber situaciones donde una mujer pues a lo mejor tiene ella problemas personales que no le dejan atender a sus niños como de como ella a lo mejor incluso desearía o hay situaciones externas muy complicadas que no le dejan hacerlo bueno pues entonces qué pasa que esa mamá no solamente genera en el niño la tensión que proporciona el hambre, sino que genera una rabia en el niño, una rabia que incluso aunque la mamá le dé el biberón o el pecho, la comida, va a quedar ahí. Va a quedar como una huella. Va a quedar en va a estar inscrito dentro de su psiquismo tanto neurológicamente como psicológicamente. Y eso y eso va a, estar, va a crear un carácter tenso, un carácter ansioso, una persona ansiosa, porque eso puede repetirse casi durante toda, por ejemplo, la infancia. Entonces, ahora bien, si este es el esquema, si este es el esquema ¿qué podemos hacer contra la ansiedad? Mire, vamos a ver, repasemos el esquema otra vez, y acabo con esto este vídeo porque quiero que sea corto, quiero que sea más corto, primero, el organismo tiende al equilibrio, a una tensión, pero pequeña, agradable, no desagradable, que no produzca dolor, pero resulta, que estímulos internos o externos, entran ahí y producen, ¡pum!, primer punto, pregúntese usted, ¿qué estímulos está metiendo usted, en su organismo?, por ejemplo, si un señor, ayer veía un programa yo de televisión que había un señor que decía que trabajaba a todas horas y por la mañana, por la noche y a todas horas, claro, un trabajo tan excesivo, que es un gran estímulo, ¿qué produce en el organismo? Mucho cansancio, el cansancio muchas veces produce mal humor, produce tensión, produce tal, claro, primero, habría que decirle a ese señor, si usted se queja de que tiene ansiedad, tiene que disminuir su ritmo de trabajo no puede dedicar tanto tiempo a eso y tan intensamente primer punto, por tanto disminución de los estímulos o eliminación de los estímulos internos o externos que producen ansiedad si son estímulos internos por ejemplo eh, rabia que usted lleva ahí dentro envidia que usted lleva ahí dentro ambiciones excesivas que usted lleva ahí dentro deseo de ascender rápidamente que usted lleva ahí dentro, eh, rivalidades que usted lleva ahí dentro, sexualidad explosiva que usted lleva ahí dentro que no le deja vivir, etcétera, eh, etcétera, etc., usted tendrá que pensar, oye, a ver, voy a analizar esto, voy a intentar entenderlo, voy a ver qué hago con esto, porque si no, siempre estaré ansioso. El, el, la ansiedad es como un deseo excesivo una vehemencia excesiva que produce una gran frustración y que por tanto produce dolor. Luego, fíjese, por tanto eso, descarga. Tercer punto, si usted no tiene descarga, la tensión se va a quedar ahí y puede acumular y puede hasta reventarle esa descarga. Reventarle quiere decir que usted tenga una salida de tono, que no le deje de dormir, que en el trabajo no rinda, que con su mujer tenga conflicto a todas horas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, tiene que haber descarga. ¿Qué descarga puede haber? Eso hay que preguntárselo uno. Uno tiene que preguntárselo y tiene que llegar a alguna conclusión. A ver, por ejemplo, si yo estoy en conflicto constante con mi mujer... Y, y, y eso me produce una rabia enorme, una tensión enorme, entender pero a ver, ¿qué solución tengo aquí en este problema? Tengo que buscar alguna solución para que haya descarga, porque si no, vamos a estar ahí en una situación de ansiedad, una ansia, porque todo eso produce una ansia, un deseo de que todo eso se solucione. Eso quiere dice la palabra, la palabra ansia es algo que uno quiere que, de, que, que, que aparezca enseguida, que, que, que se llegue ahí enseguida, ¿no? Si uno tiene mucha ansia de comer, lo que quiere es comer rápidamente, ¿no? Si uno tiene mucha rabia contra lo que quiere decirle a ese rápidamente cuatro cosas, ¿no? Si uno tiene mucho deseo sexual, lo que desea es tener relación sexual lo antes posible, ¿no? Bien, entonces, hay que ver, hay que ver. Y para eso hay que emplear nuestro yo, nuestra inteligencia, nuestra capacidad de pensar, nuestra forma de arreglar las cosas de nuestra vida. Si, todo, si se da la descarga, se dará el último paso, la relajación y llegar a un estado de equilibrio interior y, por tanto, que cese la ansiedad. Esto es un poco, no quiero complicarlo más, porque podíamos complicarlo mucho más eh, con muchas cosas, pero eso creo que incluso estorba para que ustedes lo entiendan bien. Yo creo que esto es suficiente para que ustedes, a partir de este esquema y de lo que he dicho al principio, de que somos seres complejos y que la complejidad que lleva nuestra especie acarrea muchas ansiedades y muchas cuestiones. Por eso tenemos que convertirnos en seres que cambien esta sociedad. ¿Para qué? Para que la sociedad misma con sus estructura y su organización no nos esté creando ansiedades terribles continuamente. Bueno, pues todo esto creo que es suficiente para que ustedes vean qué pueden hacer con su ansiedad. Y nada más, creo que está bien y con esto ustedes ya pueden, son elementos para pensar y para que ustedes cambien, cambien su vida y cambien la sociedad. Gracias y hasta el próximo vídeo.